Bien, ahora venimos a Unity y vamos a crear un nuevo proyecto que en esta ocasión vamos a... Recordemos que lo marcamos como 3D y ahora lo vamos a denominar práctica 4, ejercicio 2. Seleccionamos la carpeta que nos interese, esta misma nos vale, y le damos a crear. Bien, una vez que se nos ha abierto eh, Unity, tenemos aquí otra vez el entorno de trabajo, como siempre... Voy a denominar a la escena actual, en vez de, con el nombre sampleSync, le cambio el nombre a Sync, a secas, porque me gusta más. Y lo que vamos a hacer es eh, colocar de nuevo una serie de GameObjects en el, en el espacio de trabajo. ¿no? Vamos a crear un GameObject, primero que sea vacío y que denominaremos, con un cambio de nombre, physics manager vale que va a ser parecido al de la otra vez en la posición 0 0 0 a continuación un game object de tipo 3d esfera va a ser el nodo superior que voy a denominar igual que en la otra ocasión nodo high y le vamos a colocar en la posición 0 en x 3 en y y 0 en z Ya lo tenemos aquí Voy a añadir otro GameObject de tipo 3D, esfera, va a ser el nodo inferior, lo vamos a renombrar como nodo low. Y en esta ocasión, para colocarlo de manera inclinada, vamos a ponerlo en la posición 2,6 en X, 0 y 0. Veis que está inclinado. Bueno. Una vez que tengamos esto, hacemos ahora el cilindro que equivale al muelle. Esto va a ser el Spring, el muelle. Y eh, claro, ahora mismo no está bien orientado. Necesito que esté orientado desde el nodo High hacia el Low. Entonces lo voy a colocar por un lado en la posición. Vamos a poner posición en X, 1,3. Posición... En Y 1,5 y en Z lo dejamos a 0. Entonces ya el punto medio del cilindro está entre los dos objetos, entre los dos nodos. Ahora lo que hay que hacer es cambiar la orientación, de tal manera que voy a conseguir que apunte de uno a otro. Entonces en rotación ponemos en X0, en Y también en 0 y en Z vamos a colocar el valor. 40,914 ¿vale? con lo cual ese es el ángulo que tengo calculado previamente para que exactamente esté orientado de uno a otro por último nos falta cambiar la escala recordad que los cilindros por defecto tienen longitud 2 a lo largo del eje largo del ¿no? cilindro entonces eh, lo que voy a hacer es cambiar la escala en X que sea cuatro veces más fino por tanto eh, 0.25, en I lo voy a ampliar a 2, y por último en Z lo voy a poner también a escala 0.25 para que sea cuatro veces más fino. Bueno, pues ya tenemos entonces el, el muelle en su estado inicial. Vamos a considerar que está así ligeramente inclinado, fijaos que yo me puedo desplazar en la escena y veis que tiene una cierta orientación, ¿vale? está, está inclinado, con lo cual, a ver, efectivamente yo me puedo mover al, alrededor de él y veis que efectivamente tiene una cierta escena, cierta una cierta inclinación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear en assets, de nuevo, la carpeta, una nueva carpeta para los scripts y dentro de la misma voy a crear, de momento vacío, el script node, el script spring y el script physics 9.